Yeah. Eh, eh, buenas tardes, noches o días cuando me estén viendo Mi nombre es Juan Pablo Mora, resido en Costa Rica eh, Hoy vengo a presentarle mi proyecto final del bootcamp De Core, que es Cactico eh, Es un juego de palabras que Cacti viene de cactus plural en inglés y Tico el gentilicio de, de Costa Rica Entonces lo, lo quise eh, Tomar así un poco juguetón. Eh, Está basado, mi motivación fue que eh, tenemos un negocio familiar, en que bueno, tal vez un negocio, no, no se podría decir, pero sí un, un vivero. Entonces me inspiré y digo yo, ¿por qué no hacer una tienda de todo esto? Un poco de contexto. Eh, entre las tecnologías que estoy usando, pues Mongo, Fastify, React y Node, los principales. Eh, también este bueno pues next con typescript tailwind y shopify que es muy importante y entre otros hay otras dependencias eh, bueno aquí en el readme podrán ver un poco del índice un poco de qué trata motivación cómo instalar dependencias y una estructura del proyecto básica pero bueno viendo el proyecto como tal eh, Aquí está la página principal. Eh, lo primero, bueno, voy a recargar solo para que vean un poco ahí la animación. Eh, lo primero, hacemos login, como cualquier página. En este caso yo estoy logado con GitHub, que tengo un usuario ya creado ahí como admin. Aquí pueden ver el cambio. Eh, en este caso, bueno, tiene un botón que es como si fuera administrador. No está validado como para el rol como tal, pero sí existe ahí que... Puede ser cambiado después si se si obtuviera los roles como tal, que no pude lograrlo. Eh, bueno, algo de destacar que creo de mi proyecto, creo que lo hice bastante responsive. Voy a hacer aquí una, una expansión de la página. Eh, como pueden ver, rompe código y todo, baja. Bueno, algo que, que quería mostrar también. Tiene un efecto 3D de las cartas, que es algo que creo que queda bastante bonito eh, esta carta de aquí está un poco estática uh, pasó un error eh, bueno eh, esta carta aquí es un poco estática nada más está quería hacer como un producto destacado dentro de Shopify donde tengo los productos que aquí lo pueden ver uy no estará no en la página bueno este eh, bueno un poco por decir el todo lo que abarca la página, tiene esta parte de home, tiene una parte de eh, información sobre plantas, algo muy específico, familias, de, verdad tal y cual, pero por tiempo lo dejé ahí en, para posterior. Eh, tengo otra página que en este caso son llamar recomendaciones, que podría poner un administrador o algo así, que pueden ver la gente para, en este caso, eh, riego, sembrado, eh, el clima, todo esto que le viene bien a gente que tal vez que es un poco novicia y tal. Y está esa parte de productos que es un poco parecida a la principal, nada más que está más enfocada ya como compra ya, el nombre lo dice. Eh, eh, aquí también como el inicio, si doy clic a un producto, este me llevaría a una previa de producto donde me dice el nombre, la descripción y el precio. Quise hacer lo básico así, bueno, a, además de la foto. Y en este caso, con Shopify, eh, haría ya pues toda una parte del pago. Esta casi ya tengo mis datos llenos aquí que estuve probando. Eh, hago los envíos estándar. Esto es una pasarela de pago de prueba. Aquí nada más pongo uno. Aquí cualquier cosa. Eh, y Juan. Y ya el ¿Dándole pagar? Bueno, ¿cuánto la fecha de vencimiento? No sé, 11 del 25. ¿Dándole pagar? Él ya estaría procesando el pago, el cual enviaría también un correo. Creo que aquí ya se enviaría el correo. Me parece que llega a la parte de spam. No estoy seguro aquí. si. Sí. aquí está. Una vez por ser yo el, el administrador. Aquí está. Creo que este es el... Este es el, el pedido como tal, y está el otro correo que es para confirmar el, el, al, al usuario final. Eh, eso por ese lado. Eh, bueno, ya yendo a la página también, eh, bueno, un poco al código para que vean eh, la profundidad de esto. Eh, bueno, aparte de destacar del, del frontend, eh, bueno, en este caso sería el backend, eh, la parte de GraphQL fue un, bastante costosa y, la verdad, un poco de, de, de, de dificultad aquí. Y, y, y, bueno, en este caso esta es la query para hacer el checkout y esta sería una query para obtener todos los productos. En este caso tengo los nueve principales que podían ver ahí en el, la página principal. Y, bueno, fue un costo, pero al final con un poco de documentación y ayuda todo se pudo. Eh, eh, bueno, otra cosa que quería destacar, bueno, creo que también eh, tengo todas las rutas eh, organizadas aquí la pueden ver por carpetas tal y cual eh, tengo todo eh, bastante organizado aquí en la parte de app y pues nada, este, también está verificado con out cero para que tenga rutas securizadas en el backend en este caso no están activadas, pero podría activarlo en cualquiera eh, en la parte del frontend eh, estaría, bueno, cosas que quiero destacar eh, la parte de la autenticación que crea un componente que prácticamente es algo global que tiene sus hijos si usted quiere meter algo ahí dentro pues prácticamente ya tendría una autorización eh, por parte de OutZero, tiene que estar logueado para poder entrar ahí eh, eh, otro código que quiero que quería eh, ver, en la parte de, de la lista de recomendados, que bueno, esto no lo enseña en la página, pero en la parte del CRUD como tal, aquí yo agregaría cualquier cosa eh, no sé, voy a poner un ejemplo nada más hola y prueba él me lo crea y aquí estaría él se ajusta automáticamente, tiene todo esto aquí responsive, para borrar bueno, vengo aquí, borro y ya se borraría eh, todo esto está eh, guardado en la base de datos y se, todo se obtiene con SWR. Eh, esta es la parte, digamos, de un CRUD que quería crear para darle un poco más de dinamismo a la parte del administrador. También quería añadirle pues, una parte de favoritos a los productos, pero por tiempo no se pudo. y eh, Bueno, de las partes también que quería eh, destacar del frontend aquí, pues el efecto 3D de las cartas, que bueno, un poco de investigación ahí internet y adaptarlo un poco a React tal y cual tocar aquí y pues al, al, al final lo logré usando useRef y el y el y el, y el useRef de React este eh, bueno aquí lo pueden ver eh, eh, este código puede ser pequeño pero hace la diferencia hace que cada número que yo ponga en podría ser eh, diferente país, eh, me lo formatea al, al código de moneda de ese país, en este caso lo puse Costa Rica, Los Colones, y eh, el producto principal, bueno, no sé, que es esta parte de aquí, que creo que me quedó bastante bonita también, ahí para presentar un producto principal, me faltaría más, no sé, un poco más de, me gustaría más dinamismo, no tal vez más movimiento en el fondo o algo así, pero este es mi producto, Cactico, una tienda de cactus suculentas, donde una empresa podría ver un producto simple, pero es algo escalable con Next, y pues esto es simplemente.